Me encanta cuando el destino quita de mi vida a las personas que no valían la pena. Gracias. Hola. Sean bienvenidos a BeLifers. Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá. Junto a mí. Junto a este canal tan maravilloso como lo es BeLifers. No sé, amigos, pero la verdad, he comenzado a ver el destino como el mejor de los aliados. Y no, no soy exagerado, ni me he vuelto loco. Solo me puse a pensar un poco y entendí que él ha quitado a ciertas personas de mi vida. Personas que luego de un tiempo demostraron que no valían la pena. Ahora, ¿entienden por qué lo de aliado? No me queda más que agradecerle, la verdad, porque sí, me ha ayudado mucho. No les voy a negar que me ha costado entender su propósito, porque bueno, por un lado me hace conocer a alguien que creo que es única y por el otro me deja ver la otra cara de la moneda pero a medias primero para que abra los ojos y segundo para que tome una decisión de una vez por todas él se encarga de depurar mi vida hace así como una lista de personas que sí valen y las que no y boom las que no tienen nada que abortar las desaparece y es lo mejor saben claro a veces no esperamos que aparte a ciertas personas pero si lo haces por algo yo desde hace mucho dejé de preocuparme por esas cosas y sí, me encantaría que me dieran algo de amor de vez en cuando pero sé que al pensar así también estoy equivocado porque al parecer al aceptar ese tipo de amor solo estaré recibiendo en mi vida migajas, migajas de alguien que por obvias razones no siente nada por mí. Hey, si el destino quitó a esa persona de tu camino lo hizo por tu bien, por lo general actúa cuando no tenemos las agallas para aceptar que esa persona no nos hace nada bien. El destino es como el verdugo pero de ellos y de nuestra parte el mejor juez a veces pensamos que nos ha quitado demasiado cuando en realidad solo aparta lo que estorba y tal vez suene un poco duro y o algo egoísta pero es así en realidad esta forma de pensar también me la ha enseñado él no les voy a negar que aún creo en el amor por supuesto que lo hago solo que ahora estoy un poco más atento y ante cualquier señal de que el amor se está agotando lo intento una vez la segunda lo hago con dudas y si hay una tercera solo utilizo esta ocasión para marcharme o dejarla ir esto antes que el destino lo haga por mí porque sé que a pesar de que actúa por un bien para mí cuando él decide tomar las riendas de la situación los resultados pueden doler un poco es más pensemos así cuando el destino o mejor dicho la vida nos quita a ciertas personas que la verdad nos han hecho sufrir en muchas ocasiones es porque merecemos cosas maravillosas y no andar por ahí Derramando lágrimas en cada rincón Por alguien que simplemente no lo vale Lo sé A veces es difícil de entender Pero no se trata de entender Porque si a esas vamos Creo que nunca daremos en el blanco O tal vez sí Lo único que hay que entender aquí es que merecemos cosas mejores por supuesto que si somos personas buenas merecemos personas buenas en nuestra vida si sabemos lo que significa amar de verdad claro que merecemos personas que quieran compartir su amor y valorar el nuestro claro que sí sabemos muy bien que las cosas ya sean malas o buenas, no aparecen porque sí. Si lo hacen es porque las merecemos. A veces el destino, en lugar de quitarnos, deja ciertas personas ahí para hacernos sufrir un poquito. Pero lo cierto es que esta decisión no es su culpa. Ni mucho menos lo hace porque quiere vernos mal. En realidad lo hace para que aprendamos una gran lección. Si te portas mal con alguien, es obvio que llegarán cosas malas. Si te portas bien con alguien, prepárate. Porque una avalancha de cosas buenas llegará a tu vida. Y no sabrás qué hacer. Ya lo verás, te acordarás de mí. Esto también nos enseña que, así como hay personas que se van, también hay otras que se quedan el destino en ese momento nos está enseñando a cuidar de ellas personas maravillosas que si son parte de nuestras rutas por algo es porque algo bueno le aportarán a nuestra vida definitivamente no hay nada mejor que estar rodeados de personas maravillosas personas que nos motiven a ser mejores a querernos y encontrarnos cuando sea necesario esas son las únicas que valen la pena tengan eso bien en claro solo piénsenlo. van a dejar que alguien llegue a su vida y les haga dudar que lo haga luego de tantas batallas que han librado para obtener ese tan preciado amor propio que alguna vez perdieron no amigos si vamos a estar con alguien, hagamos que al menos valga la pena. Elijamos a alguien que de verdad nos valore. Y por supuesto, nosotros a él o ella. Si el destino la colocó ahí, es porque algo bueno trae. Si la quitó, es porque algo malo tenía. Tomando en cuenta lo que éste decida, Siempre actuemos bien, porque esas personas que se quedaron también merecen estar con alguien que sea su igual, lamentablemente lo más probable es que estas sean muy pocas, que incluso las contemos con una sola mano, pero que esto no te desanime, recuerda que es mejor calidad que cantidad, especialmente cuando de amor y amistades se trata los fallos siempre existirán porque ninguno de nosotros es perfecto y aunque no podemos evitarlos al menos no todo el tiempo podemos remendarlos siempre y cuando estos no conlleven a la ruptura de un corazón porque la verdad esta es una de las cosas más difíciles de arreglar mientras más nos conocemos más y mejores personas llegan eso sin duda Personas con un alma sin igual, únicas, todas y cada una de ellas. Creo que este es el momento perfecto para pedir que jamás dudes de lo que tienes. Es decir, jamás pienses que no mereces esa bendición. Porque si llegó, es para ti. Sin más que mencionar, nosotros acá nos despedimos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.